Fui por primera vez a Medina-Zahara tarde, ya adulto, probablemente porque los andaluces le hicimos durante años a Medina el mismo caso que los cordobeses. Poco. Cuando llegué, me di cuenta de que Medina no se ve, se imagina, que lo que ahora vemos allí son unos indicios, unas pistas para que activemos nuestra imaginación, nuestra inteligencia, nuestro tesón. Vemos solo el 10% de la ciudad, ...de una ciudad brillante y efímera... ...que se desplegó únicamente durante 60 años... ...y todo eso nos hace pensar que nada en torno a Medina es real... ...demasiados espejismos... ...o más bien, que Medina es una posibilidad que está en nuestra mano... ...pero que también puede volver a desaparecer... ...víctima de nuestra indolencia. Cuando estuve allí, no pude evitar compararla con la mezquita. La mezquita es la memoria y buena parte de la identidad de Córdoba... Es pura presencia, ineludible, nos constituye y disputamos sus sentidos y sus nombres, como una herencia llena de trampas. Aparece como un decantado de siglos, sólido, una prueba de que, pase lo que pase, nosotros seguiremos aquí. Medina es lo contrario, una frágil invitación a imaginar, una grieta que parece más instalada en el futuro que en el pasado, una tarea pendiente que tenemos los cordobeses. Por eso no es extraño que en Amigos de Medina se haya reunido un grupo de personas que aman su ciudad pero que no renuncian a que pueda ser aún mejor, más vividora de su tiempo. Y yo creo que sí, que lo que le hace falta a Córdoba es más Medina Zahara.